Solo imagina que el mayor clásico ha sido cristiano desde el inicio de su carrera. Prestol RD presenta. El mayor. El pastor Jord. Deluxe Edition. Es que tú no eres una varona. Y yo no puedo salir contigo una varona. Y yo no puedo salir contigo Es <tos> que yo te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te te te te te, te, te, te. En mi oraciones. Ya me voy a un ser, ser, ser. Yo soy un varón, no, no. Yo soy de dios, dios, dios Bien fácil Hoy me voy con la varuna Por el barrio predica. No hago como Pedro Que nego a Cristo, Cristo Si tú eres cristiano quiero que tú grites amén Se me llenó el alma de Cristo Yo pito cristiano de lejos